Ahí está a Neri. No ¿O estoy viendo mal? A Neri. Bueno, hasta tanto se sigan. ¿sí? Quería contarles algo que yo había hablado. Querés eh, ponerme la auricular con el micrófono y eso. No, no se, se por ¿Sí? ah, oye, eh, Quería contarles lo que estuve hablando recién con eh, Noriega. No sé si pudieron escuchar, porque me parece que no, no viralizaron este, el, el tema de la charla con Noriega. Eh, entonces por ahí se lo perdieron, después seguramente vamos a subir el link. Eh, yo estoy tan preocupada como todos por todo, lo eh, más ocupada que algún. ¿no? Más ocupada en, en lo que hay que hacer. Eh, a mí me parece que yo puedo hacer cosas desde acá. Eh, por ejemplo, eh, estuve bailando al borde de la pileta con un tema musical que me mandó Javier de España. Eh, y lo bailé en honor a España. Bailé el tema que Javier me mandó. Me mandó, mami, yo quiero casarme. Entonces estuve bailando alegre, feliz, y mi alegría y mi felicidad eh, seguramente se va a seguramente. Yo me filmé mostrándole a Javier el resultado que había dado este eh, eh, bajar el volumen ¿no? eh, el resultado que había dado su, su intención porque seguro que él tuvo la intención de alegrarme, sin duda, bien, fíjate. Bien, y entonces con su intención de compartir conmigo eh, buena vibra, le mandé mi baile, mi, mi jardín, mi pileta, yo justamente tenía el bote encima, arriba de la pileta porque estaba haciendo eh, una meditación de, para el coronavirus, eh, estoy tratando de recabar muchísima info, Ángel. me estás debiendo un poco, ¿eh? Me estás debiendo un poco más, no sé cuánto. Les, ¿Te sacaron el micrófono, Ángeles, a ver qué estás diciendo? Esperar no, que ¿Qué yo saque. a Me pareció que, que, que estaba bien con eso, si no. te hace falta más, te mando sí, más. Sí, sí, sí, y nunca está de más, porque viste que puede haber una palabra que a uno lo incentive, le dispare, eh, más de, por ejemplo, este, estoy trabajando con esta información de que son las sopapitas, las sopapas que, que viste que el dibujo del virus, aunque no es tan real, eh, tiene como, como unas sopapas. Bueno, parece sí. que eh, el tema no es el virus, que dicen que es un, eh, como un zombie que no tiene vida propia, que le, le baje el volumen, que no tiene una este, decisión, ni una intención, ni una, no, es un zombie, y eh, tiene una grasa que lo recubre, esa es la grasa que se relaciona con el cuerpo humano, que por eso eh, es tan fácil, uno puede ponerse alcohol, uno puede lavarse las manos, porque es grasa, el detergente, el alcohol, el agua oxigenada, todo lo que actúe con la grasa la grasa de, de, de cuando te terminaste de hacer, como yo hoy, eh, carne al horno. Bueno, esa, esa grasa que queda en la azadera. Eh, entonces estaba eh, armando la visualización en función a que son esas sopapitas las que se pegan al humano, las que se pegan a nuestras células, las que se pegan y empiezan a interactuar. Empieza el contagio ahí, cuando se pega. Eh, después, buscando más información, hay algunos que lo dibujan como una llave que eh, entra dentro de la cerradura de la puerta cerrada de la célula. La célula está ahí, redondita, tranquila, y tiene una puerta y este virus tiene la llave para poder entrar. Lo que mm. estoy tratando de hacer en la visualización es cambiarle la cerradura, boludo, rápidamente, Así que, eh, por eso te decía Ángeles, que por favor eh, ustedes que están en esta en la investigación de estos temas, eh, que por favor cuanto más información tenés, eh, y, y todos los que me están escuchando por supuesto, ¿no? este, la doctora Marta Alfonsín, que es una gran investigadora, amiga, eh, me pasó algunos datos, eh, le pregunté al doctor Roberto Rosler, nuestro amado neurocientífico, neurocirujano, una eminencia, estoy preguntando a distintos médicos a ver desde su visión cómo yo podría armar una buena meditación que nos ayude a todos a visualizar la extinción, el exterminio. Eh, en algún momento me salió espontáneamente el deseo la, o la, la idea de que el, el virus muta. Y me detuvieron rápidamente. Miriam Dinari me dijo que alguien le dijo que no digamos muta. Entonces, ¿Por qué ya mutó? Bueno, obediente, obediente, yo taché la palabra. Pero me explicaba la doctora Alfonsín que mutó muchas veces y que va a seguir mutando. Y que la oración, el rezo, la visualización, tiene que ser que la próxima mutación, ya mutó muchas veces, que la próxima sea sin llaves que la próxima sea sin sopapas, que la próxima sea el zombi solito, redondito, que se desliza suavemente por el tobogán de la ignorancia y se va a la nada de donde vino, como un pelotudo que es, pobre zombi. Esta sería la, la idea. En este canal se pueden encima las palabras o se censuran, ¿no? Porque este es un canal diferente, <risa> unas este, reglas diferentes. Bueno, ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, por supuesto. ¿Por qué no visualizaríamos que en lugar de mutar, eh, se extingue? Porque si le damos posibilidad a mutar, le estamos dando posibilidad de que siga propagándose, aunque el virus está muerto cuando está en, en superficies. Está bien, Pero, está bien, está bien. ¿Y cómo se extingue? Está bien. Eh, uno puede visualizar... Eh, puede ni siquiera preguntarse cómo, ¿no? Uno puede visualizar y visualizar. Yo te decía que estoy armando una visualización que puedan imaginar todos. Eh, si yo le digo a todos, bueno chicos, cerremos los ojos, imaginemos que el, el virus desaparece. Bueno, sí, está bien, que es lo que hacemos las que trabajamos con el Goddard, ya lo estamos haciendo, y estamos yendo al día en que esto no está ocurriendo, por supuesto. Mm. Por supuesto, eh, Vivi está haciendo la cuarentena en mi casa eh, y dice, ya en cualquier momento nos tocan el timbre las chicas, ¿eh? En cualquier momento entra el malón, en cualquier momento entran todas. Hoy yo le dije a, a Vivi, ¿cómo fue que te dije lo del sol? Porque viene sol. Eh, no sé, aprovecha, a, vamos a aprovechar a... a no, no porque viene sol, yo estaba hablando del sol, del Febo, Febo asoma, y yo eh, ponele que dije... porque el fin de viene sol. Sí, le dije yo, este, vamos a preparar no sé qué cosa y comeremos en el patio porque el fin de viene sol. ¡Ay, viene solcito! Ella imaginó que venía... No, mi amor, ahora no viene nadie, estamos en cuarentena. No viene nadie, vosotros acá, pero no va a venir otra persona. Bueno, sí, Johnny, porque este, Johnny trabaja con artículos de limpieza descartables, trabaja con la fábrica de, y distribución de barbijos, eh, lavandina, detergente, este, bueno, que es este, servicios esenciales. Así que yo me vi beneficiada, miren qué loco, ¿no? Porque cuando eh, yo le presté los servicios de este genio, Jonathan Rodríguez, a mi marido, se lo presté en, en situación de, de emergencia, urgencia este, y catástrofe, Él estuvo, mi marido estuvo en terapia intensiva, pasó unos momentos muy jodidos, no estaban consiguiendo empleada en ese momento, Johnny se puso el, el traje el, el soldado de ley, fiel, noble y amoroso, y yo resigné este, el taladro renuncié al taladro con el que le calabraba la cabeza a Johnny, pidiéndole de todo, y bueno, me dediqué a pedirle un cuarto menos, ¿no? Un cuartito menos te pedí. Ah, bueno, miren qué suerte, porque gracias a que Johnny trabaja para la empresa de mi esposo, que son este, artículos esenciales, gracias a eso él puede estar ingresando en esta casa, puede estar a metros de distancia, con el gel, con el alcohol, con todas las precauciones, trabajando con esto, y yo puedo estar con ustedes, porque si no, yo estaría igual, pero preocupándome en ver, si le silencio el micrófono a este Ángeles. A ver, ahí ingresó Andrea, espera que le voy a... No, porque dice Andrea que no escucha. Bueno, espera que... No, dale, así, la verdad que nadie puede sostener... Este, ningún intercambio, ¿no? Entonces, bendita sea, bendito sea Dios, este, que está haciendo todo esto siempre, bendito sea Dios, que sigue haciendo cosas que no entendemos, no entendemos nada del trabajo de Dios. No conocemos a Dios, imaginamos a un Dios, Anthony de Melo se encuentra con un ateo y le dice, ¿por qué usted no cree en Dios? Como para creer en Dios, que no sea piada del hambre de la gente. Que no sea piada de la droga, la delincuencia, la pobreza. ¡Ja! Bendito Dios. Que no sea piada... De... Espere, espere, espere, espere, espere. Vamos a ponernos de acuerdo, porque yo, en ese Dios, tampoco creo. Entonces, eh, lo, que, lo que quería decir eh, Antonio Melo es que cada uno se hace una figura de Dios. Eh, yo puedo imaginármelo como en la, en la novena de hoy, que dice que, en la novena hoy tenemos el séptimo día, y hay una idea en el séptimo día que dice que Dios mira a su criatura ahí en la tierra, atiende su pedido y se enternece. Y a mí me gusta imaginar un Dios que nos mira y se enternece, me gusta imaginar un Dios que se alegró mucho al verme bailar al borde de la pileta. ¿Y por qué deduzco que mi Dios, mi padre, se alegra al verme bailar? Porque mi marido me lo confirma. Mi marido se alegra al verme bailar. Se pone feliz, contento. Mi mamá se alegraba al verme feliz. Mi papá, de carne, se alegraba al verme feliz. Todas las personas que me quieren se alegran al verme feliz. Pregunto, ¿Dios? Me parece que Dios me quiere más que todos ellos, juntos, porque me ama con un amor incondicional, me ama más allá de los celos y la posesividad que puede tener un mezquino, un humano, ¿no? un miedoso, mi mamá podía tener miedo de que yo, entonces, resulta que... Bueno, me ama sin ninguna pasta esas, sin ningún enredo. Entonces, ese Dios, que me ama incondicionalmente, se debe poner aún más contento de lo que estaba mi marido cuando me vio bailar. Se asomó por el dormitorio y dijo, ¿de dónde viene esa música? Es mía, digo, me la mandaron de España y estoy bailando. Y su sonrisa no le entraba en la cara. Así que yo pienso mucho en ese Dios. Y pienso mucho en las personas que me quieren. Pienso en ustedes, que se reunieron ahí. Me da tanta emoción eh, ver que ustedes se reunieron ahí para compartir conmigo lo que tenga ganas de decirles. Loco, las honro, las amo... Y las bendigo, gracias por estar ahí y por tener ganas de escuchar lo que yo tengo ganas de compartir. Ahora me gustaría escucharlas a ustedes, si quieren, si pueden, a ver quién quiere hablar. Le, le pongo un micrófono. A ver, ponemos a Andrea Baez, un micrófono. Andrea Baez, ¿estás como para hablar? Saliste ahí como sorteada. Andrea, ¿sí querés? ¿Sí? A ver. ¿so vos, A Andrea? Ver. Sí. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. ¿De ¿Desde dónde me hablas? Yo estoy viviendo en Mendoza, vivo, soy de Mendoza. Vos estás en Mendoza. Es muy lindo el otoño en Mendoza, querida. Es hermoso. Te gusta. Esa Ahora canción? no lo podemos disfrutar. ¿Te gusta la canción? Sí, ¿Es, es, es muy lindo sí, el, es, el lim... es precioso. Es el himno de Mendoza. Claro, claro. Hermosa canción. Sí, eh, es y hermoso, está, sí. está muy lindo que vos imagines que todo esto pasa rápidamente antes de que el otoño termine y que la gente Va a tener ganas de salir, imagínate, salir de esta cuarentena, va a tener muchas Obviate. ganas de salir a pasear. Este, es lindo que imagines que, que hay mucha gente a visitar Mendoza y que vos vas a poder disfrutar de cada rincón. Yo te estoy viendo a vos en tu foto de perfil, reciente, te veía, ahora te veo a vos en vivo ahí con esa primera fucsia. Ahora me ves, ahí está. Y te veo Ajá. con tu remera fucsia divina que vibra bien alto. Sí. Eh, pero recién te veía en tu foto de perfil, con atrás había como unas palmeras, en tu foto de perfil, ¿qué, qué paisaje tienes? Sí. ¿Qué paisaje? Sí, eso era de la playa, fuimos hace unos meses, eh, bueno el año pasado, en junio, fuimos a la playa del Caribe con, la, con mi hija y mi esposo, los tres. Fueron a Todavía tengo el recuerdo. Claro, ahí está el recuerdo, recuerdo. Y quería preguntarte esto: ¿Cómo te cae tener ese recuerdo? ¿Cómo lo administras? Porque mira, uno puede tener ese recuerdo, ese álbum de fotos, puede tenerlo para flagelarse, para herirse, para castigarse, para llorar, para recordar viejos tiempos y aquello que nunca más volverá. O, ¿O puede alegrarse viendo esas imágenes? ¿Me ese? ¿Vos no. cómo lo vivís? Sí, por eso. Por eso la tengo en la, en la foto de pantalla ahí de mi Facebook, porque me trae muchos, muchos buenos recuerdos. Eh, de ahí, en esa foto estamos está Lucía, que es la hija más chica que tengo, tengo cuatro hijos yo, sí. eh, varones, tres, y una nena y en ese último viaje que hicimos fue con mi esposo, y bueno, imagínate, en el Caribe, con, eh, en, eh, bueno, con, con la paz esa de, de disfrutar el mar, y, y esos recuerdos, obvio, por eso la tengo ahí. Hermoso. Hermoso. Bueno, es amigo, más, cuando medito me, y tengo que pensar en, el, en la playa, pienso en esa foto. Me alegra muchísimo. Contanos eh, qué estás haciendo de bueno, en este aislamiento, en esta cuarentena, eh, les recuerdo que el aislamiento eh, es de gran utilidad para ir a un lugar mucho más profundo que el que piden. Eh, el presidente solamente nos obliga a no salir a la puerta de calle, nada más que eso. Pero hay algo que yo les recomiendo que es mucho más que eso. Eh, no salgan de ahí adentro. Quédate adentro, es más que quédate en casa, quédate adentro, quédate bien adentro, sí. solo que en esa oscuridad y con la visión que tenemos, con lo crueles que somos con nosotros mismos, ir adentro muchas veces duele, porque lo que vemos está lleno de juicio. Entramos, eh, y, y, recién me acordaba de los enanitos de de Blanca Nieves, entrando a la mina con el farolito, entramos a esa oscuridad, a romper piedras, entramos, excavamos, y vamos bien profundo, y si no nos bañamos en ternura, en compasión, en comprensión, y llevamos, como el ego pretende, pobrecito, todos los juicios y todo el miedo, eh, seguramente ir hacia adentro, eh, es perjudicial. ¿Cómo es perjudicial la cuarentena para personas que no lograron eh, el temple que se requiere para compartir y convivir? Si las personas no pudieron, no supieron y no se entrenaron para compartir con el otro un ambiente, dos, tres, cuatro ambientes, si no están adiestradas, entrenadas, capacitadas, el aislamiento, la cuarentena, no es una oportunidad para nada, salvo para ponerle un poco de veneno en la comida, decirte al otro que no soportas más. Entonces, en lugar de envenenarnos, odiarnos, pelearnos, en la cuarentena, en lugar de envenenarnos, juzgarnos, pelearnos en el aislamiento interior. Tenemos que entrar a ese lugar oscuro con guantes de amor, la amorosidad que uno merece. Para ir al pasado, por eso para mí la recapitulación es tan valiosa, tan valiosa, los que están ahora compartiendo conmigo y no saben qué es la recapitulación, este es un momento ideal para poder estar juntos, ya que, todos los días, todas las mañanas de mi vida, envío una intencional consigna, pienso, pido una intencional consigna, y la envío a las personas que quieren hacer recapitulación, que es una técnica tolteca, y les propongo que me lleven a un lugar determinado. Y entonces digo, ¿cuándo fue la... La vez que en tu niñez tuviste que estar aislado, aislada, por contagio. Paperas, varicelas, sarampión. ¿Cuándo estuviste? En tu cama, tu camita de niño, pequeño, de criatura, aislado, recluido, sin ir al colegio, sin compañeros. ¿Cuándo fue? Entonces vamos a ese lugar... Y en ese lugar, tratando de estar en quietud y en silencio, miramos el piso, el piso de, en mi caso, el piso de parqué, en mi caso, la cama de mi mamá, porque cuando me enfermaba, que no recuerdo muchas veces, pero estas, por ejemplo, la papera, este, me recuerdo en la cama de mi madre, mirando televisión, porque había un, uno solo en las habitaciones, ese televisor que estaba en la cama de mi mamá, miraba la tele, en la cama de mi mamá los dibujitos, Tony Jerry y esos dibujitos. Eh, viendo, eh, sintiendo, respirando, porque la respiración tolteca te pide algo que compromete la médula, que compromete eh, el, el, el, la, el, el, las redes, compromete el intercambio. Hay alguien que está hablando ahí, ¿no? ¿Alguien que habla? Eh, el, la respiración es inhalo en hombro izquierdo y exhalo en derecho. Y no solo por la respiración y el jadeo y y todo lo que ocurre con, con el tema respiratorio, sino porque además, eh, esto que yo decía de eh, los impactos electromagnéticos, bueno, hay, hay mucha justificación en ese acto de la respiración y el movimiento, lo pueden encontrar en, en internet buscando tolteca. Eh, ¿Sí? Bueno. bueno. Eh, entonces, eh, yo decía que en ese momento, cuando yo me conecto con mi mamá y las paperas, puedo sentir emociones que se repiten aquí y ahora. Puedo sentir las mismas emociones, eh, y puede haber algunas emociones que yo quiera cambiar. Y ahí, en la recapitulación, cuando ustedes me están contando qué emociones surgieron, yo puedo recomendar, o no, si lo necesitan o no, ver algún ejercicio determinado para eso que les está pasando. Así que les recomiendo a todas las personas que se conectaron ahora, muchas de las que están ahí, ahí la veo a Vivian, que es una fiel recapituladora, no tengo ahora todos en, en pantalla, pero hay más de una, seguro, me parece que estaba Gloria por ahí, que es recapituladora, eh, ahí está Dianita, fiel recapituladora también, eh, no sé quién más, Emilian, fiel recapituladora. Belén, estás vaga, ¿eh? Con la recapitulación, ¿eh? Bueno, la tengo ahí, me parece que la vi a, a Tina. ¿Estás ahí, Tina? Sí. Que es buena recapituladora, pero me tenía abandonada. Bueno, veo que hay algunas recapituladoras. Y veo que hay algunas que no, que ni siquiera sabían de qué estábamos hablando. Así que no sé cómo le dejarías vos una información. Ah, ahí en el chat está el, ah, teléfono de Marisol. el teléfono de Marisol para que se comuniquen con ella. Y además me parece que en este tiempo, no solo que la recapitulación es fantástica porque me van a llevar de la mano a lo único que me importa de ustedes, que es esa, ese niño interno, este, todo ocurrió antes de los siete años. Después, todo lo demás es simple repetición, nada más que repetición. Así que voy a estar tan contenta de que me lleven ahí al único lugar real, que es aquello que incorporaron y malinterpretaron antes de sus siete años. Aquella visión distorsionada para que yo pueda hacer ajustes en las lentes. Hola Mari, María, sí, sí, a vos te hablo. Mirá como cuando mirá la cara de la nena, ¿estás en Rosario? la cara de la nena, cuando dije, ni siquiera tu nombre completo, dije Mari, y levantaste la vista, esa niña es la que amo, esa niña es la que quiero que amen, levantaste la vista como diciendo, me parece que me está hablando a mí, y cuando te dije Rosario, la, la, se te iluminó la sonrisa porque ya no había ninguna duda de que sí, de que te estaba hablando a vos Mariana, este, esa niña que se alegra cuando uno la mira, eh, es tan conmovedor, tan conmovedor conectarse uno con uno. Ir al baño ahora cuando termine esta transmisión y que ustedes puedan mirarse esos ojitos y que ustedes puedan ver que existe ahí esa nena que es tan vulnerable, tan vulnerable, tan sensible a todo lo que recibe, un estímulo, hola Mari, un estímulo y un, che, qué fea que estás, un me pincho y un, ay qué linda, estás más delgada y todo contenta. Somos tan frágil, tan beleta, tan que si viene el viento vamos para acá y si viene el viento para allá, vamos para allá. Este, a mí me va a encantar este, poder acariciarlos en ese viaje, así que les ruego que le escriban a Marisol para poder ya mañana mismo a la mañana tener a todas estas caritas dentro de mi celular y poder conectarme. ¿Cómo estás, Mariana? en Rosario, Gracias. ¿cómo estás? Bien, bien. Nosotros hace ya 15 días o un poquito más que estamos adentro, eh, y la verdad es que estamos viendo mucho cómo, cómo queremos crear lo que viene. Claro. Estamos como todo el tiempo pensando eh, cuántas cosas van a haber cambiado y cuántos sentidos van a haber cambiado y cuántos valores claro. se reformularon a partir de esto, claro. y mm, respecto a lo que decís, a mí me tiene fascinada verme en las videoconferencias, porque sigo trabajando de manera virtual, y me parece fascinante verme todo el tiempo, los gestos que voy haciendo, eh, las sonrisas o no, o la sorpresa o no. Eh, mi, me miro más, para ser honesta, a mí que a la persona con la que estoy hablando. Que es fascinante lo que veo, porque por momentos no me gusta, y si cambio un poco la postura ya me encanta. Ay, es mi amor. fascinante. Ay, mi amor. Fascinante. No, bueno, me encanta, me encanta porque eso es observación. Ahora, quiero que sepan que... Eh, y todo el tiempo mencioné, cada vez que tuve oportunidad, bueno, eso, que esto puede ser una oportunidad, que esto que está ocurriendo puede ser una oportunidad, solamente si se la aprovecha. Cuando toda la gente fantasea con la idea de que saldremos fortalecidos, saldremos cambiados, saldremos transformados, saldremos, por ahí no. Por ahí a la semana, como dice el disipador de todas las dificultades, como es común entre los hombres, uno se olvida, yo ayer le decía a mi grupo, eh, el grupo de los jueves con los que nos seguimos encontrando, pero ahora por esta vía. Este, eh, hablando del disipador de todas las dificultades, yo tengo bastante memoria y soy bastante hincha pelotas y seguramente les voy a decir, che querida, vos ya te olvidaste de cuando estábamos encerrados? Che nena, vos que te rompiste la uña y te estás quejando por esto, te olvidaste cuando... Bueno, es muy probable que yo tenga un poquito más de memoria que otros, para otros... Y que me olvide, también, como es común en entre los no, hombres, para mí misma, ¿no? Pero eh, lo que sí sabemos es que hay cosas muy concretas que no tienen vuelta atrás, que no creo que tengan vuelta atrás, que es esto, una forma de comunicarnos diferente, que ya aceptó todo el mundo. A mí me parece que sí. este virus es de internet. Eh, porque el tipo dijo, ¿cómo nos lo critican, loco ¿Se los pasan el día criticándonos? Y dale con las redes, y dale con los celulares, y dale con internet. ¿Pero qué les pasa? Nosotros vinimos para quedarnos, carajo. Vamos a hacer que nos necesiten. Y ahí estamos necesitando el internet, que pasó a ser la única vía de comunicación, la única mm -hmm. manera que tengo para mirarte, para, para mirarnos, para que me miren, la única mm -hmm. manera pasó a ser esta. Entonces, bendito sea ahora Internet, bendito sean los celulares, por favor, bendito sea, bendito sea la computadora, tanto que nos hemos quejado de todo esto, ¿no? Ese sí es un cambio. Sí. Y un sí. cambio eh, increíble es nuestra nueva manera de trabajar en las casas. Yo, saben sí. que hago super apología de la mujer en la casa, este, esta idea de que la mujer es ama de casa y tenemos el poder de ser el bastón de mando, quién dirige, quién alinea a la tropa, bueno, dale, vos para acá, vos para acá, vos para acá, este, uh -huh. tenemos, somos, somos múltiples, este, multifuncionales, multipoderosa, multi todo, multiuso, eh, entonces sabemos que podemos trabajar en casa y que si queremos boludear un rato, si queremos también este, ponernos bonitas para irnos hasta la oficina, si queremos, como hizo mi amiga Neri ayer, que se puso unos zapatitos solamente para andar en la casa, para no estar tanto enojota, yo le hice caso y también me, me puse un zapatito hoy, discreto, tampoco un taco tremendo, pero me puse un zapatito, me puse un pantaloncito, este, me, me, me, para, para despuntar un poco el vicio, ¿no? Y es un poco lo que tenemos que hacer todos, porque si no terminamos achanchadas entre que la heladera nos llama y nos llama y nos llama, John está medio como desesperado porque parece que esto tiene un tiempo determinado. ¿Eh? ¿Sí? cerramos, Sí. Ah, sí, hacemos otro. Bueno. este, Bueno, y que después, si ustedes tienen ganas, hacemos otro, otro encuentro. ¿Ustedes tienen ganas? Continuemos. Bueno, perfecto. Entonces, y volvemos a... Sí. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Después volvemos si pueden, ahora en un ratito, ¿no? ¡Gracias! ¡Sandra! ¡Sandra! ¡Sandra! A ver, ¿la tenemos a Sandra ahí? ¡Hola, Sandra! Bueno, y grabando quiere decir que esto lo vamos a guardar también, eh, ¿sí? Ah, buenísimo. Eh, Sandra, me parece tenerte, pero no te veo. Solamente tengo ahí tu nombre. Que casi no sé si lo sé pronunciar. ¿Cómo se pronuncia? Sandra, estamos solas. Bueno, eh, no puedo verte, pero si está tu nombre ahí algo será ahí está eres tú Sandra sos Sandra Cecilia ah vos sos Cecilia hola Ceci cómo estás hola Ceci ¿sí? cómo andas justo <risa> hermoso preciosa y, y dónde, Ay, qué ¿dónde, dónde me estás viendo dónde estás Mira, estoy en mi tallercito de costura. ¿En, en, Acá, qué, ¿en qué lugar? En José C. Paz. ¿En José Acá, mira, haciendo un vestido de novia. Ay, Mirce, porque después de esto alguna se va a casar. Ay, mi vida. Claro que <risa> ¿O sí. no. Yo, yo me voy a casar en noviembre. Ay, bueno, ya tenés vestido. Mira, a ver, no, de nuevo. Bueno, mira. A ver, pero esa cintura, cintura es para Marisol, no es para mí esa cintura, me parece a ver. Ay, qué no, no, bonito. No. ¿Y eso, Esquira, qué, estira, eso estira. que está, está marcado que es bordado, mami? Todo bordado con piedras. Ah, ah qué hermoso. Qué maravilla. Hola, Adri. Hola, amiga. Hola, hola, ¿Cómo andás? Escuchame, hermoso, hermoso, Adriana, todo. Ayer y hoy te veo con el cabello recogido y es un pecado de Dios. Porque vos tenés un cabello divino con unos rulos espectaculares y un color maravilloso. Es un pecado. Ya van dos días que te veo con el cabello así, ¿eh? Hace mucho calor, estoy al sol. No, no me interesa nada, de nada, de nada. Ayer a las seis de la tarde no hacía mucho calor, no estabas al sol y me dejaste joder. Si te estoy diciendo. Que extraño los rulos es porque hace dos días que tenés a esos pobres rulos en cuarentena en aislamiento. ¿Te cuento? Sí. No, no sé. Eh, si no, no hay peluquería, Silvia. No, hay, no es una excusa. Tengo el pelo ah, muy bueno. largo. A mí se me hacen los rulos con el pelo más corto. Bueno, Ahora, tengo el entonces, pelo largo. ¿Me podés escuchar? No, me tengo ¿Me escuchar? que ir a cortar, sí. ¿Vos nunca viste a Silvia Freire cortar el pelo? Sí. Sí. Mi amor, hacete un, un pichuco como tengo hecho yo en este momento, hacé <risa> esto y agarras acá la tijera y cortás. Si cortás sí, acá ahora lo... mejor, y si cortás acá, mejor todavía. Cortá, y después lo largas y ya está. Sí, ahora lo voy a hacer, ahora lo voy a hacer. Muy bien, levanta el guante, porque mirá que estamos conectadas. El el ya no sí. es, ¿eh? así que, por favor, estate atenta porque yo la próxima Ideal para que la mí. Paciente, ¿no? Bueno, ahí a la que estoy mirando es a Mary, a Dios, a la doctora. Mi abuelo se me voy a Que nos servirá hace mucho. No, como yo, eh, hacer muchas entrevistas con eh, Víctor, con no la prensa, entiendo. con, bueno, todos los que estuvieron compartiendo conmigo tu vida y es un link eh, y algo pedacito, sí, alguna cosa, nada, no me puedes decir que no, porque yo no te puedo pegar, porque no te puedo tener contacto, porque si te abusas de eso, ¿no? Este, Como no puedo pegarle, se abusa, pero te voy a pegar con un patrón, ¿no? con el, con el y que he eso. Bueno, ahí la tenemos a Mary entonces, que eh, es eh, arabe traductora, oficial de traductora, eh, en, estos gracias, que voy a entrevistar la próxima semana, porque quieren saber, que se uno de estos casos del coronavirus. Así que... ¿De acuerdo? Vale. Bueno, ahí voy a ver a todas las caritas que están conectadas. Ahí veo muchas hola, hola, hola. Estaban conectadas antes. Ah. Seguimos. Me contaba Johnny eh, que más que nada esta conexión no es porque podamos estar mucho más tiempo, sino porque es como para darle un cierre a nuestra reunión. De todos modos, yo ahora voy a hacer un Instagram vivo, así que las personas que tengan Instagram nos vamos a conectar por Instagram también. Eh, me encanta esto de que sea una comunicación. Y lo que les pido, eh, otra vez recalco y resalto nuestra comunicación por recapitulación. Ahí la tienen la Marisol, alistada, preparada, este, para inscribir a la gente para que podamos eh, hacer la recapitulación. ¿Alguien quiere hacerme alguna pregunta? Hacen así con la manito y le damos... Ahí está Ángeles, ahí vamos Ángeles contigo, ahí va. Sí, Ángeles. Que lo, que me, lo que me parece fascinante es que la comunicación, las redes, van más rápido que el virus. Más rápido, sí. Más rápido que el virus. Absolutamente. Y para nuestro trabajo, para la enseñanza, eso es maravilloso. Maravilloso. Sí, es maravilloso. Sí. Este, que lo que sea puede ir más pueda ir más rápido que el enemigo que uno sienta que tiene el poder y que está preparado, nos quita de esa zona depresiva eh, que es tan peligrosa. Cada vez que uno acciona y por el resultado se felicita, eh, este, y se maravilla, y, y se alegra, y bueno, se liberan un montón de sustancias que hacen a esta inmunidad tan valiosa en este tiempo. También quería decir, ahora que digo lo de la inmunidad, qué bien que nos vino... Conectarnos, pero mirá qué locura, que apareció esta tal Maggi que vino a una eh, conferencia, un taller que dimos. El taller era eh, sé, ¿cómo era que era el taller, chicas? ¿Eh? Sé tu propia suerte. Hicimos un taller, para las que no saben, un taller que se llama, se llamó, eh, se llama, sé tu propia suerte. Eh, che, ¿quieres agregar un número? Dice acá, va, te salió un cartelito. Eh, entonces, eh, vino de visita una chica llamada Májica. Voy a bajarlo, porque iba y conversaba. dos micrófonos, silenciame a todos, silenciar a todos, ahí lo tenemos. Eh, vino una chica entonces este, a ofrecernos, ¿es ¿de qué empresa, Johnny? News. News King. ¿Qué significa? News King. Bueno, Mary, contale a la gente qué significa. Ahí, mirá, eh, la tengo que abrir a ella, el micrófono de, de esta chica. Esperá que te abro el micrófono, nena, que recién acabo de silenciarlo. A ver, Mary. Ah, esperamos un segundo. Ahí, ¿qué es News King? Skin, la segunda parte de la palabra, es piel. Ajá. Y nu viene de nude, de desnuda, de sin nada, y es una línea de cosmética que vende estas maquinitas, como la que vos tenéis yo también la tengo, y es una maravilla lo que, los productos que venden para eh, tener la, la piel linda. Y, y es una línea, una línea. Sí, que lo Mínio que hace Stim. es estimular el propio colágeno sí, y la, sí. el, va, va sobre los genes. Hay, okay. hay, hay, sí, hay dos maquinitas o tres: una que te hace más en profundidad y te saca la, la, la, la flojedad de la piel y trabaja más en los tejidos, y la que yo tengo, que debe ser la que vos en la agenda nos pedías okay. que te, que te esa que recordáramos sí. Esa que, que te limpia Le pones un gel de, de, de Una crema Y te pasas Son dos minutos nada más por día Y hace maravillas sí, Esa maquinita Es maravillosa sí, bueno pero, sí, Ahora te voy a silenciar mm. para que no haya sí. ningún ruidito Y después sigo con vos que también eh, La tenía Ángeles Ahí me, me, me hacía señas como Yo sé lo que es estúpida Y yo sé hablar inglés ¿Qué Ángeles qué? ¿Qué, qué, qué? Espera, espera un minuto cuando yo te dé sonido. Espera un minuto, ¿qué? sí, ahí está. A ver, ¿te escucho, Ángeles? A ver, ¿me escuchás? Sí. sí. Que gran parte de los accionistas son chinos y nü significa mujer. Ah. Entonces puede ser la piel de la mujer. Porque ah, como hay accionista. Accionistas chinos y accionistas yanquis, eh, skin es una palabra del inglés que significa piel. Y nu, que se pronuncia ni en, en chino, significa mujer. Ah, entonces era chino eso. No sé. No Ajá. sé, yo deduzco que como hay accionistas de ambos países, puede ser una mezcla de idiomas. Ah, mira, bueno, después les vamos a preguntar a la que más sabe, que ustedes saben de idiomas, ambas, muchísimo. Eh, y bueno, y la que debe saber de la, del tema de la empresa es ella misma. Pero lo que yo quería resaltar era que esta mujer llegó a mi vida horas antes de esa reunión, de ese taller, maravilloso. Eh, y hoy, lo que, de lo que me provee, que por suerte siguen haciendo envíos a domicilio, la empresa sigue trabajando lo que me provee es vitamina C, que no hay, y es eh, oligoelementos y, y suplementos vitamínicos, y qué sé yo, bueno, ya le hizo un pedido, y ella, yo le di absoluta libertad para que me mande lo que quiera, eh, y hoy me estaba contando las cosas que me había agregado al pedido, Ahora le vamos a le vamos a mandar a ustedes por, un, por audio, no sé cómo, Johnny, quiero compartir con esta gente que está acá. ¿Se puede hacer de alguna manera? O le piden información a, a Marisol o a Johnny, eh, porque esta, estos envíos a domicilio, no solo de la maquinita que vas a tener tiempo para poder arreglarte la carita y que no se te caiga y del mismo modo que uno tiene que hacer un poquito de gimnasia, que tiene que hacer un poco de movimiento, y ponerse un zapatito para no desacostumbrarse, bueno, todo ese tipo de cosas, este, bueno, también, ¿no? activar el tema del colágeno, la piel y bla bla, eh, pero fundamentalmente, y casualmente, es una empresa que te va a mandar cosas que tienen que ver con la inmunidad. Así que maravilloso. Pero algo que se le suma es que, como se vende, las ventas son por, por esta vía, eh, las personas que se han quedado sin laburo, pueden laburar. Entonces, no solo que estoy hablando de que yo le voy a comprar la vitamina C o una cremita que me recomendó, sino que además estoy haciendo el nexo entre algunas personas que se quedaron sin laburar, la peluquera, pero la peluquera no está haciendo nada entre otras cosas. La profe de yoga no está haciendo nada. Eh, entonces, lo que sí se puede hacer es, en tu listado de gente conocida, ofrecer estos productos sin compromiso, porque no es que tenés que comprar vos una serie... Sin compromiso, sos un puente, ofreces los productos, vendés, ganás sobre lo que vendiste. A mí me parece maravilloso. Y decía... Eh, que es un hermoso ejercicio, que ustedes empiecen a ver esas señales que te hacen creer que hay algo que ya sabía, que yo no sabía, pero hay algo que ya sabía. Ya saben que adoro la idea de el fruto hace al árbol el, el fruto aire y la intención claro. del fruto necesita un árbol y lo hace es la intención de vivir del fruto que hace el medio entonces, cuando nosotros estábamos acá reunidas, las del grupo muchas de ellas están acá las de, grupo de, de su propia suerte aparece un ángel esta mujer que ni siquiera sabíamos para qué venía y que hoy nos abastece de aquello que este, no se consigue en las farmacias. Porque hoy, nosotros, esta semana estuvimos buscando vitamina C, que yo la consumía de antes, la estuvimos buscando en farmacias y, y no la conseguimos. Así que bueno. Una te... consulta ah, y sí. con eso finalizamos. Una consulta ¿hay? Sí, sí. Eh, ahí Sí, Sí. Ahí preguntarle si quiere activar el video. Leo, ¿querés chatear, eh, Silvia, cómo trabajamos la ansiedad en estos tiempos? Sí. Leo, ¿estás por ahí para ver tu carita? Eh, y si no, no importa, este, te contesto. Eh, yo contaba, creo que en, la, en el encuentro anterior de Consum, que estuve bailando al borde de mi pileta. Mi pileta no es gran cosa, no es una piscina. Así que si quieres poner una palangana por ahí pero estuve conectando con música, eh, la verdad es que si no hubiera sido por Javier de España, que me mandó la canción y me obligó a hacer el pie, yo no hubiera conectado con la música, estaba muy metida en todo lo que es el virus, en querer hacer la conferencia, en, en, bueno, en haber cocinado el mediodía, estaba metida en otras cosas, entretenida con otras cosas y la música estaba ausente, totalmente ausente. Eh, gracias a Javier me mandó una canción que sinceramente no sé si iba a abrir, si, si, hubiera, si, si la hubiera abierto si no hubiera sido por eh, porque viene de España y porque quería rendir mi homenaje, ¿no? Así que con respecto a tu pregunta, cómo trabajamos la ansiedad, hace todo lo que te haga bien, Leo, todo lo que te haga bien, por favor. Cualquier cosa que vos sientas que te está haciendo bien en ese momento, por ejemplo, a mí conectarme con ustedes me hace bien. Mirar esas caras me hace muy bien. Mostrarme todas las caras, porque tengo nada más que ahora cuatro o cinco. Quiero ver todas las caras. Ver esas caras, mirá a Miriam cómo me saluda de su Ver esas caras, mirá, Mariana Ramos, me, no divina Liliana. Ver esas caras ahí me hace, me hace bien. Entonces, yo voy a hacer esto muchas veces. Este, me, me voy a bañar y me voy a maquillar y me voy a... Mirá, Susana Ruggiero, de allá desde el sur. Este, me voy a sentar acá y me voy a comunicar con ustedes y me voy a conectar con ustedes porque verlos ahí es un gran placer. Así que veo que decías cómo hacemos para no, no estar ansiosos. Eh, YouTube es una herramienta maravillosa. Hoy en YouTube vos ponés la palabra Paz, que sería el antónimo de ansiedad, ponés la palabra Tranquilidad, Meditaciones para estar tranquilo, Meditaciones para la Paz, ponés algo que tenga que ver con eso, con la paz, el amor, y te conectás con eso, y YouTube te va a ofrecer un montón de herramientas y va a haber un montón de personas como yo que tengan la intención de ayudarte con lo que saben, con lo que aprendieron. Así que, bueno, estamos a, a disposición y también ser un soldado a disposición te va a ayudar. Hacer algo útil, Leo. Algo útil por el otro. A mí me parece que esto que estoy haciendo es útil. Ojalá, Dios quiera, así sea. A mí me parece que armar esa meditación que estoy armando es útil. Ojalá, Dios quiera, así sea. Eh, a Marisol le parece que lo que está haciendo es útil. Esa carita de una jovencita tan interesada en ver en qué modo ha de vivir. Una jovencita interesada en haber elegido la pareja ideal para que la acompañe en este camino de crecimiento. Este, bendito sea, ¿no? Marial. hermoso tu gesto, preciosa, linda. Gracias, gracias María por tu vestido de novia y tu fe en que alguna novia querrá lucir ese vestido, así tenemos que hacer, actuar con esa fe, de que mañana todo estará bien y volveremos a abrazar. Y el abrazo va a ser carísimo, el abrazo va a tener otro valor. Eh, quiero que sepan que yo había perdido la costumbre de abrazar. Yo estaba caminando muy rápido, abrazaba poco, eh, y verdaderamente el abrazo es hermoso, yo tengo la suerte y algunas de las personas que están ahí tengo la suerte de estar en pareja con la persona que amo y con una persona que me ama es una suerte y al saber le llaman suerte es algo que trabajé es algo pa para, que me, para lo que me ejercité y tengo la suerte de, de seguir abrazando todavía este, y por muchos años eh, si ustedes no tuvieron la suerte de pasar este aislamiento y esta cuarentena eh, con alguien a quien pudieran abrazar, besar, cuidar, mimar, alguien eh, a quien arropar, alguien que cada mañana nos pregunte cómo dormiste, descansaste, dormiste bien, buen día, que tengas un buen día. Si no supieron tejer eso, es buen momento para que visualicen que luego, cuando puedan salir, buscarán el amor buscarán un amor para dar y un amor para recibir. Este es mi mensaje final y nos volveremos a encontrar en, en ratos. Ya Johnny les va a comunicar cuándo nos volveremos a ver. Gracias por estar ahí y muchas gracias.